muchas cosas en mi bolsa y me di cuenta que pesaba bastante y la mayoría del tiempo pesa mi bolsa, pero nunca me doy cuenta de tantas cosas que hay ahí. Entonces están haciendo mucho ruido, estoy grabando, ya saben que es típico, mientras grabo hacen ruido. Mm. Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal Esta es la segunda vez que grabo la intro Porque no sé cómo que de, de pronto tomé carrera y empecé a hablar bastante rápido Pero pues aquí está el Hace Hace días estuve pensando... No hace días, hace meses que estuve pensando en hacer este video Porque como lo dice aquí en el título de abajo eh, ¿Qué hay en mi bolsa? ¿Qué hay en mi bolsa? Y la verdad es que yo soy una persona bastante chismosa Me gusta ver, me encanta, me complace ver esos videos de room tour De eh, acompáñanos a comprar cositas Vamos a comprar al mercado, vamos a comprar al súper ¿Qué hay en mi bolsa? ¿Cómo me maquillo? O sea, todo eso me encanta Y con eso... Eh, hace, no, ya, hace mucho, o sea, creo que no hace mucho en mi vida diaria, en mi día a día, eh, me di cuenta, amigos míos, que en mi bolsa hay un montón de cosas, hay un laberinto, entonces, por eso decidí hacer este video. Eh, en el de qué hay en mi bolsa Porque sé que ustedes también son, son personas Porque porque sé que quizá ustedes son personas curiosas Igual que yo Y quisieran ver qué hay en mi bolsa Y aparte porque estas últimas semanas me enfermé de Pues de algo, ¿verdad? Ustedes ya sabrán Tuve muchas pastillas ahí Hay algunas que ya saqué Y se llenó mi bolsa de más cosas Y más cosas Entonces eso es lo que va a pasar el día de hoy, en este gran video, espero que les guste muchísimo, espero que les encante chismosear, que hay en mi bolsa, ya vamos a empezar. Este video va a ser de... ¿Qué hay en mi bolsa? Uh, uh, uh, uh, uh. Prometo que sí, hay libros, bueno, uno en mi bolsa, siempre hay un libro, pero ya les estoy adelantando bastante, entonces, les muestro mi bolsa, esta es... esta es mi bolsa... Eh, es muy grande porque, no lo sé, eh, no sé, como que siempre llevo muchas cosas por si acaso, yo soy esa por si acaso, porque, ah, ah, ah, ah. les digo, <risa> <risa> Pero sí, yo soy de ese tipo de personas que dice, por si acaso yo lo llevo, por si acaso no sé qué, por si, por si, ajá. Y normalmente cuando salgo, no sé, fin de semana o algo tranqui, siempre es una bolsita pequeña, pero todos los días sí trato de como tener una bolsa enorme como esta para meter todas esas cosas que dices, uy, por si acaso. Por si acaso, porque uno nunca sabe. Ok, como primera cosa que tenemos aquí es este aromatizante ambiental. Es para mi narizota. Porque con el cambio de clima se me tapa mucho la nariz. Y lo ocupo como para ponerle al pues al ambiente. O a mi cubrebocas. O a mí misma. Y poder respirar súper bien. Esto también lo puedo poner en las almohadas y en mi coche y respiro súper bien. Lo siguiente también aquí es: pues, mi cartera. Nada fuera de lo normal. Muy grande, por cierto. Las tarjetas y todo eso. Uh, mi prometido y yo. Uh. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ay! Un cubrebocas de, de tela. Juju. Uh -huh. No lo debería tener ahí, ¿verdad? Pero bueno. Y tengo aquí también mi eh, protector solar porque el sol está de que horrible, horrible. Y yo tengo la piel sensible. Y aparte porque manejo del lado izquierdo, pues ya verán, tengo un color más fuerte que del otro lado. Entonces trato de aplicarlo todos los días. Eh, así que ustedes también pónganse mucho bloqueador solar. También tengo aquí... A ver, tengo aquí varias cosas. Este, pues, mi gel de siempre, por siempre, para siempre. Y este pequeño eh, liquidito que me dio mi suegra, que es eh, agua bendita. Porque por eso de las envidias y esas cosas, pues me lo regaló. para que... Y huele muy rico, eh, huele muy rico. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Crema de manos. Porque, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Uno nunca sabe. No, la verdad es que aprendí eh, una gran experiencia desde que estaba en la prepa porque se me resecaban las manos, hacía frío o hacía calor y mis manos como que se hacían muy extrañas, entonces... Eh, siempre tenía que pedir mi crema y dije: No, no más. Voy a pedir, voy a comprar la mía y la voy a tener en mi bolsa. Y pues ya desde ahí, siempre crema, por siempre, para siempre. A ah, esto, <risas> vitacilina, porque uno nunca sabe. Eh, yo soy muy propensa a pegarme, como pueden ver, pues para, no sé, quitarte como un moretón o de repente que se te inflaman los ojitos, te lo puedes poner. Eh, como en la bolsa de los ojitos eh, No sé, como para infinidad de cosas No pasa de que alguien se pica O lo pica un mosquito O lo pica algo Entonces ya tienes tu vitacilina. Les digo que aquí tengo cosas muy raras mm, Ah, eso también Este es un mega tip Que yo se los doy, amigos Vaporú, para la nariz Para cuando estás enfermo Para X cosa Pero... Yo, mis ojos son muy raros, entonces eh, a veces se me, ese llamado se te mete aire en los ojos y empiezas a llorar o se te hace rojo el ojo y tienes como esa incomodidad, pónganse eh, vaporú, una gotita, bueno, no, como una gomita de vaporú en la 100, en cada ojo en la 100 y acá de este lado en la 100 y... Después como de media hora se les va a salir como ese llamado Se te metió el aire a los ojos Y van a sentir un alivio No en el ojo, sino en la sien Y van a sentir un gran, gran, grandísimo alivio Se los prometo, se los juro mm, Otra cosa que tengo aquí Pues es mi bálsamo porque pues se me resecan también los labios Y pues ahí está. Y las llaves de mi casa también con un llavero de cuando fui a Tijuana y este llaverito que me dio mi suegra y mis llaves de mi casa. Sí, sí, sí. Tengo aquí también un lápiz, un lapicero, porque nunca falta escribir algo o apuntar algo. O lo que sea, pero con el lápiz. Entonces ya me ha pasado de que varias veces ocupan el, el lápiz. O yo misma de que quiero ocupar o escribir algo así súper mega rápido. Entonces me cargo siempre estas. Y con ellas me cargo unos post-it. Porque pues... ¡Ay! <coughs> Eso ustedes no lo tenían que ver. Eso sí no lo tenían que ver. Eh, sí, unos post-it. Y pues esas son las notitas que mi prometido va y me deja en el... Um, en mi escritorio y las guardo todas. Todas, todas. Aquí están. Como recuerdo. Te amo. Y aquí tengo. Eh, <ríe> qué pena. Tengo basura de pastelitos que compro. Eh, tickets y así. Siempre es como, como un tener tickets en la bolsa. Aquí otro más. Uh, algo que. Algo que no me debe de faltar. Les digo que aquí traigan pastillas. <risa> Esa es una pastilla para la garganta. Eh, mm, mm, ¡Dinero! Miren, creo que todos podemos tener dinero ahí fuera de la cartera. ¡Ay no! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! También me cargo muchas holds porque este, a veces me tiendo a dormir en momentos en los que no me debo de dormir. Entonces estas me gustan mucho porque calan horrible La nariz Entonces con el cubrebocas como que Te lo avientas a ti mismo Y te, te despierta Entonces estas me gustan porque es como de emergencia Que no manches me estoy durmiendo Y me como una de estas Y estas pues pues normal, para uso diario y así. De que, ay, huelo mal o quiero un dulce, dulcecito, pues estas meras. Pero estas sí son como para cuando digo, híjole mano, me voy a dormir. O oh, son estos o son chiclitos. Eh, los chicles los dejé en la oficina, pero casi siempre cargo de estos. Mm, ¿Qué más? Oh, sí. Mi eh, mochilita bolsita de emergencia. Aquí tengo otras cosas. Y aquí van a ver que tengo un perfume porque puede que en, en la mañana se me haya olvidado ponerme eh, perfume y así. También tengo este, protectores diarios por si. Por si acaso ustedes nunca se. O sea, de verdad nunca se sabe. Lo aprendí des, des, después de una mala experiencia cuando estaba en la secundaria. Eh, toallitas también. Un peine. Porque. Ajá. A veces. Tiene uno la sensación de que está despeinado. O pues no sé, la verdad sí, es por si acaso. Eh, ¿Qué más tengo aquí? Ah, labiales. También. Ay, también tengo labiales. Eh, una liguita. ¿Qué más tengo aquí? Ah, sí. Eh, un cortador. O... Sí, ¿cómo se le llama? Yo le digo cortador para ceja. O cortador de cara. Bueno, no de cara, sino como... Perfilador de cara. Pues esto lo tengo también. Eh, ¿Qué otra cosa? Creo que es todo lo que tengo ahí. Tenía más cosas aquí. Pero lo fui sacando conforme se me fue terminando. Entonces sí le he querido meter así como un desodorante chiquito. O mi cepillo de dientes también. Porque ya tengo como que esa sensación de que ah, me apesta la boca. Entonces sí quiero. Y ya por último, pero no por eso menos importante... Un libro, siempre tengo un libro en mi bolsa y el que estoy leyendo actualmente es este Estoy tratando de acomodar mis tiempos porque ando vuelta loca de aquí para allá con un montón de cosas Entonces todavía no lo terminé Me quedé en... ¡Ay! No me digas que se desapareció. Ah, me quedé en esta página con el separador de mi prometido y me quedé justo aquí, o sea, no llevo mucho, espero ya poder terminarlo porque eh, tengo más, tengo más libros ahí Entonces, sí, eso es todo, lo demás ya es como basura que tengo ahí en mi, en mi bolsa Y pues sí, ¡ay! se me había olvidado, tengo aquí otra cosa, aquí tengo más cubrebocas tengo este otro, por si acaso, por si, pues sí, la verdad si sí, uno nunca sabe. Más notitas de mi prometido, porque me deja muchas. <ríe> es como un cuentito. Y tengo audífonos. Aquí uno, oh, aquí tengo otro cubrebocas de tela. Aquí tengo unos audífonos para cuando tengo que escuchar música en la oficina y no quiero que nadie me haga ruido. O quiero escuchar un podcast y así. Pero sí, eso es todo lo que tengo en mi bolsa. Absolutamente todo eso. Y vamos a cambiarnos de cámara porque supongo que ya se aburrieron de esta toma. Espero que les haya gustado mucho este video. Me encantó poderles compartir que hay en mi gran bolsa, en mi Barney Bolsa. Y creo que casi la mayoría de las personas eh, tienen como una bolsa grande y mete cosas por si acaso eh, a mí hasta me faltó poner como eh, el hilo para coser por si acaso porque uno nunca sabe um, pero sí eso es prácticamente todo lo que llevo en mi bolsa de todos los días les digo eh, cuando salgo fin de semana o así es como cosas sobre pues sí como muy sencillas como mi cubrebocas, mi, eh, mi gel antibacterial eh, mis llaves, mi cartera y así, no llevo como todo el equipamiento como el de ahorita que pudieron ver pero eh, espero que les haya gustado mucho y también comentenme aquí en los comentarios si ustedes, qué es lo que ustedes llevan en su bolsa, en su mochila estoy muy curiosa por saber qué es lo que llevan si si llevan un libro, si llevan un Kindle, que si llevan no sé qué, no sé díganme, eh, yo quiero saber porque... Soy bastante, bastante curiosa y sé que ustedes también, entonces pues nada, espero que les haya gustado mucho, mucho este video y nos vemos en el siguiente. Bye!